Ey, wow, eh, si está viendo esto Esto significa que Miquela está bastante muerta, ¿no? es dead, man Así que, bueno, eh, Miyazaki Muchas gracias por este mega Es eh, Bastante difícil Así que aquí viene el top 1 de recomendaciones eh, Tips eh, para poder llegar a vencer a Miquela eh, Bye, papá, gigomón let's go En primer lugar, eh, podría llegar a identificar Que lo más eh, clave sería La lagre mimética más 10 Que podéis llegar a mejorarla bastante En el santuario del AliExpress eh, Ya me entendéis De santuario enlace de fuego del AliExpress Del maldito Elden Ring En la tabla eh, redonda, ¿no? Allí eh, podéis llegar a, eh, bueno... Eh, visitar a la clérica que está al lado del herrero, donde podéis llegar a eh, subir no las invocaciones. Os recomiendo que si os falta este objeto para poder llegar a eh, subirle ¿no? la, el, el level, eh, vayáis básicamente a las gemelas, a las dos eh, ancianitas que te venden las cositas de cuando matas a un NPC como paches. ¿Quién no quiere a paches y al mismo tiempo lo odia? A nadie le gusta que te paten el culo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, acto seguido eh, también he de decir que, por supuesto, yo me lo he hecho con la Uchigatana más 25, que en este aspecto eh, le he intentado dar un toque de doble eh, bueno, la runa, ¿no? de doble eh, doble tajo, que realmente lo único importante de ese doble tajo, es que al combinarla con otro tipo de espada o katana a una mano, puedes llegar a interrumpir la animación de Miquela es algo muy importante y que tener en cuenta siempre, sobre todo para ir a, a ritmo y a las inercias con vuestra lágrima mimética para poder llegar a meterle bien durito no obstante también, he eh, de decir que el set de armadura podía, eh, bueno, pues puedo llegar a decir que en este aspecto yo fui un poquito más estético más ya me entendéis lo superficial, lo bonito pero podéis llegar a utilizar el set de armadura de Gans, ¿no? Bueno, el Gans falso de, del Aliexpress, del, del ring. Ya me entendéis. Guiño, guiño. Furrillo, furrillo. De ese. Ya me entendéis. Podéis llegar a utilizarlo. Eh, obviamente es bastante worth it. Eh, mi referencia para la primera fase... Sería eh, que hasta que no logréis eh, ver a Miquela en su primera fase, versión cachorrito recién nacido, obviamente no estás preparado para la segunda fase. No obstante, no te demores ni tampoco te desmoralices, porque es posible llegar a vencerlo con este set de build que te estoy eh, bueno, explicando en dos segundos. ¿no? Aquí, entre los resumos, y los más. Digo, ¿qué? Eh, perdona. <risa> Realmente, en eh, la primera fase hay que tener en cuenta que tenéis que llegar a ir al ritmo con vuestra lágrima mimética para poder llegar a hacer el ataque mágico, que, como os he dicho, en la Uchi Katana. Más 25, en este caso sería el doble tajo e interrumpir la animación de Miquela acto seguido hasta derrumbarla. Eh, bueno, apreciar la intro, ¿no? Bueno, la intro que tiene de la última fase, ¿no? La segunda fase de Miquela. Eh, obviamente, aquí tienes que estar bastante preparados porque os recomiendo, mi recomendación es que básicamente, bueno, Miyazaki pensó y dijo, oye, pues nada, le voy a meter aquí la intro, ¿no? Del final boss y bueno, al fin y al cabo te voy a meter un golpe que te va a reventar. Y eso es lo que pasa. Nada más empezar la segunda fase del combate. Obviamente, Miquela cae del cielo en forma de bueno, ya me entendí, un poquito de Naruto referen, ¿no? En plan, o sea, de una Y obviamente eh, explota en el suelo en forma del loto de fuego eh, Y eso hace que en su alrededor cause un rango de área de fuego bastante grande No obstante, aléjate todo lo que puedas O sea, this is a trap eh, completamente O sea, corre todo lo que pueda, Incluso no de esos efectivices, obviamente, con el R3 El maldito coche su madre del objetivo del objetivo que sería Miquela, I'm so sorry bro uh... <risa> y bueno, en la segunda fase también debéis de, de, de, de, de tener en cuenta por supuesto que tenéis que spamear como demonios de no, de la titanita, obviamente al unísono que vuestra lagre mética tenéis cuidado y siempre atacarle cuando sea vulnerable y cuando, eh, ya me entendéis, finalice el set de su golpe, en este caso la mayor parte del tiempo tenéis que tener en cuenta que os quita un 75% de la vida base de un golpe, ah, y se regenera vida, obviamente aquí lo pensó todo era un maldito genio, espero que este tutorial gente, os haya eh, gustado y también por supuesto os haya ayudado, ¿no? A vencer a este boss. Porque no me gustaría que dejaseis de ver el final de el Del Ring por Miyazaki, por meter a. Like this, Miquela, ¿no? Eh, that's City is very hard eh, But eh, yo ya como me he hecho todo Bueno, la saga for software de videojuegos es eh, mi favorita Obviamente soy un maldito, ya me entendéis, ¿no? Eh, Fame de la saga Espero que os haya divertido y espero que os haya gustado eh, También, por supuesto, muchas gracias eh, Podéis llegar a comprar el juego del del ring en Instant Gaming Que ya sabéis que con el código de Papajigo eh, Bueno, realmente eh, podéis llegar a obtener un descuento Y también apoyáis al canal Igual que dejando tu eh, dedito para arriba, ¿no? Eh, o sea, it's free, eh, you know that eh, Y se agradece muchísimo Ya que también eh, facilita, ¿no? El poder llegar a mucho para poder llegar a crear más contenido de Elden ring, aunque estamos llegando al final obviamente esta bombita la tenía que soltar ahora pero en los próximos gameplay sería como un par de días más atrás, espero que os guste y de nuevo por supuesto nos vemos en Twitch, ¡PRISE! de Sam, my brother, and sister ¡Let's go!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 Heed my words. I am Melania, Blade of Mikola. And I have never known defeat. Yes. Wait. ¿Lol? ¿Y eso? Increíble, tío. Bien. Let's go. Next.